Mi nombre es Iri Fernández Soto, soy artista visual, eh, diplomada en artes visuales, eh, mención pintura en la Universidad de Magallanes. Eh, mi relación con los pueblos originarios de la Patagonia eh, se deben a que he publicado tres libros eh, en, eh, relacionados con la etnia cahuéscar, nacido de la recopilación de, de, de datos eh, sustraídos directamente de, a través de conversaciones con con diferentes indígenas. Me enseñaron a tejer su arte ancestral eh, a través de la fibra vegetal llamada junquillo, en lo cual yo puedo reproducir eh, eh, la cestería de ellos. Este proyecto se llama Joyería Ancestral cabuesca y Metales. El proyecto en sí es una obra de creación, ya, en que se pretende unir a dos culturas. La ancestral, a través del tejido en junquillo, hecho a mano a la usanza de nuestros pueblos originarios como fueron los cahuéscar. Y después, en la contemporánea, a través de los metales, usando la orfebrería en su medio para obtener un todo, cuyo resultado es una joya de carácter regionalista y única, permitiendo de esta forma rescatar y difundir una cultura correspondiente a las etnias del sur, que están en extinción, principalmente en la Cahuéscar. Son 12 collares, diferentes diseños y modelos, con sus respectivos aretes. En este proyecto se usó la plata de 9.50.